Sobre esa acusación que él me está haciendo a mí ese es Faisa. ¿Y por qué entonces dice que sí, que tú lo ¿Por tienes? ¿Por qué Faisa? Porque ahí no me ha hallado ni de él, ni en la finca de él, mucho menos. Eso estaba en un callejón que otro se lo robó. Y yo iba a trabajar y me paré por ahí a ver qué es lo que era eso. Y habían dos sacos y vi que eran unos plátanos. Él dice que desde el pasado jueves tú estás entrando a la propiedad y robando. Yo nunca le he entrado a en la propiedad de ella a robar. Él. Porque él no tiene prueba de que yo le entraba a él a robar él nunca en la vida. ¿Según tú eres inocente? Y me la vas a y tampoco porque yo no soy un ladrón. ¿Eres inocente, según tú? Soy inocente. ¿Y claro, que soy inocente. ¿Dónde, dónde tú estabas cuando te apresaron ellos, la comunidad? Ellos, ya eran las 7 de la mañana, por ahí. Entonces un ladrón no roba de día. Un ladrón tiene que robar de noche obligado para que no los hallen. Entonces me halló a las 7 de la mañana montando eso, que se lo robó otro. Y, y yo me lo iba a llevar yo, para venderlo yo. Pero fue en un callejón, no fue en la finca de él, ni fue en, en, en, en, en, en parte. ¿Cómo el nombre tuyo? El nombre es Eusebio sí. Román Joaquín Fría. Pero yo lo agarré en la finca, en la verja, que rompió la verja para meterse a la finca. Y ya tenía los dos sacos de plátano encima del motor. El motor está en mi casa detenido. El motor está guardado allá como prueba y los plátanos están ahí como prueba del delito y el motor también. Pero te lo la dentro de la finca? Eh? Ah, no, ya él había salido ahí la duro, la finca estaba rota, la paliza rota y él se voló por la paliza. Él dice que vio los sacos que estaban ahí, intentó llevárselo y que nunca lo hizo. Ya lo tenía montado en el motor. ¿Le ha robado muchas veces según usted? Cuatro veces, me ha robado alrededor en esta semana de mil plátanos. ¿Dónde es eso entonces? La piña de Jaya. ¿Y cómo usted se percató de que le estaban tomando? ¿Cómo usted lo, estaba, lo estábamos chequeando, toda la comunidad lo estaba chequeando. Y cuando alguien se, se percató de que él estaba ahí, fue y me llamó. Yo estaba acostado. Bueno, ¿cómo el nombre suyo entonces? Juan García. Juan, ¿dónde está su pinca? ¿Dónde está ubicada? La piña de Jaya. ¿Qué cantidad de plátano usted le llevó? Alrededor de 2000, mil. Dos mil plátanos. ¿A cuánto asciende eso más o menos ya llevándolo? Eso es como unos 25,000 mil pesos.